En el reparto de tareas, algunos dioses salieron perdiendo, pues alguien debe poseer un dominio total o parcial sobre las deposiciones. Esterquilinus, también llamado Estercutus o Esterculius, era un dios romano del olor, concretamente del estiércol. Aunque pueda parecer un papel trivial, en una sociedad agrícola como la romana, su relevancia estaba ligada a la fertilización y al uso de estiércol en los campos.